Bueno, que queríamos grabar un poquitillo de nuestro viaje al Bierzo, que es la primera vez que viene María José a mi tierra. Entonces, bueno, le he traído ahora a Castro Ventosa, que es un castro aquí que hay en, en la zona de Cacabelos, que, vamos, tiene unas vistas a los viñedos, ahí, no sé si lo parece, luego grabamos un poquitillo y les la enseñamos. Y es un castro romano. Bueno, romano, no sé si era celta en principio y luego acabó siendo romano. Pues la vamos a ver, os enseñaremos un poquitillo, no tiene mucho que ver, pero sí que es una cosa típica del Bierzo que, sobre todo por las vistas y la panorámica que hay, es precioso. Y yo ahora lo veo. Bueno, también todo visitante que venga al Bierzo, eh, yo le recomiendo que suban a Canedo y visiten el Palacio de Canedo, que es, eh, bueno, eh, es un, un, un, muy, lugar, muy un lugar muy bonito. Y aparte, tiene hostelería, puedes tomar tu café, puedes visitar una bodega que tienen, visitar una tienda, vamos, una cosa digna de ver. Como un su pueblo y su tierra. pesos que me he llevado estando aquí es que hay la fecha del pimiento de mi pueblo de Carracedelo entonces bueno vamos a ver la exposición un poco y os lo enseñaremos también a ver qué os parece De sitios para desayunar en el Bierzo y en Cacabelos, concretamente en la montaña de San Lázaro, y ahora veréis por qué. <risa> Cuando uno está en Ponferrada hay que venir a ver el Castillo de los Templarios, que es una construcción muy medieval, además lo veis y está restaurado ahora de hace 3-4 años, no, no recuerdo bien cuándo se restauró y está ahora mismo precioso, así que nada, vamos a ver si entramos, pagamos la entrada ahí a Taka, Taka y le damos una vuelta. Estamos en el castillo y tal. Y claro, María José estuvo aquí cuando hace ya.. ¡Buf! Mucho año. No se acuerda. Entonces, claro, posiblemente cuando vino ella esto era una ruina de la leche, pero la verdad es que lo tienen de momento, lo que estamos viendo está bastante bien, ¿no? A bueno, a la lo dije porque de la... no. aquí, <risa>